El bacano que se toma un oh, yeah. cefi. Cef Cef un cefení. Un sefeni. Oh, yeah, un En un motor. Señores, vamos a ver esta hazaña. De las cosas que solo no pasan aquí en RD. <risa> Fue captada en el momento que un hombre. Usa su teléfono mientras conduce una motocicleta. Eso fue en TikTok que lo vieron. Mírenlo, mírenlo ahí, ¿eh? señores. A los primero seguro, y se cayó cuando... Pero mire con los pies que va agarrado. Nada pero ya gente loca, sí. sí. eh? Hey, sí, sí. Señores, esto además se ve en este país. Sí. ¿Eh? Este país lo tiene todo. Y hacía tiempo que no se veía en las redes. Sí, ¿no? en las redes. Hacía tiempo un, uno de esos. Un saludo a Víctor de aquí que también hace a, hazañas parecidas. Sí, aquí hay uno. No, no, nuestro hermano Víctor el que, el que levantaba sin goma. Sí, el de la bicicleta que también hace piruetes en motores. Un saludo al Picú también. que... ¿Qué? Eh, el ídolo de flaco y picu Ese hombre, este hombre ya lo debería aquí el año que viene para la carrera de la muerte nah, porque a ti te gusta el cambio, ya lo De la carrera de la muerte. Ay, claro. sí. Atención, Marco, Rosado. Atención. Marco Rosado. que es el dirigente de eso. Atención, Marco. Sí, que vaya al ayuntamiento con tiempo. Atención, Marco Rosado. Atención, los mecánicos. Atención, los mecánicos. Vayan legalizando su carrerita. Ya saben, vaya, vayan. Haciendo su vueltica. Señores, usted puede mirar este programa en las redes, en Facebook, Telenor Condeo y en Instagram, Telenor Condeo. También usted puede comunicarse con nosotros al 809-725-0505.